Hola chicas, estamos en el aire, en este Hangout, para hablar de la ley de desdoblamiento del tiempo y la perspectiva universal. Le doy la bienvenida a Natalia en Ámsterdam, Holanda, Natalia es de Colombia. Hola Nati. Hola Mali. Y le doy la bienvenida a, aquí. a Iris, que es de Venezuela y está en Tampa, en Estados Unidos. Bienvenida Iris. Hola, gracias. Estábamos hablando con las chicas eh, de los temas que les interesaría que trate eh, esta charla de hoy. ¿Quién quiere empezar? Bueno, pues empiezo yo entonces. Eh, a ver, me encanta, eh, ando informándome ya hace un par de meses con, eh, con esto, del desdoblamiento del tiempo, eh, con las derivaciones. Y bueno, me han ocurrido en mi vida cosas maravillosas. Eh, que me ha asustado. O sea, he, he resuelto casos personales así. Otros simplemente han costado más tiempo, pero siempre con la confianza de que las cosas van como tienen que ir. Bien, como y... intuitivamente sabes que vas bien. Vamos bien. Sí, eso da miedo, da mucho miedo, porque han sido cosas muy delicadas que, que se puede decir que son... O sea, lo más horrible que te pueden quitar a ti en la vida, pero que he dicho al mismo tiempo, bueno, pues lo suelto, porque si no es así, no es así. Y a la final, o sea, el medio del miedo y que tengo que confiar y que las cosas van a salir bien como yo quiero, no siempre salen como uno quiere. Uh -huh. Pero con la confianza de que tienen que salir como son bien para mí y para las otras personas envueltas en ello. Bien. Y a veces me ha ocurrido muchas veces de que va tan rápido, tan rápido. O sea, es como hacer una orden y en medio de que estás pensando en la orden ya la tienes enfrente. Entonces no tienes proceso de procesarla. El tiempo de procesarla. Uh -huh. Y luego viene la otra, y luego viene la otra, y la otra, y la otra, y la otra. Y se dan muy rápido. Hay una Entonces, sensación que, de uy, aceleración del tiempo, ¿no, Nati? Es, exacto. Exacto. Es como que cuando estás en el plano uno las cosas van lento y es como que yo me muevo en el 6. O sea, así de rápido. Así. O sea, en vez de hacer todo el proceso de A, B, C, para mí esa vez es como que A, M, C. Y en okay. esos momentos me he dicho como que, uy, para, esto va muy rápido. No, me, se me como que la cabeza te empieza a... Trrr, ¿Me entiendes? A... A templar si tiene electricidad o cosas así raras, y digo, es porque tengo que tener el tiempo de procesar mi explicación que me digo yo. Claro, eh, ¿te ha pasado tranquila. eso a ti, Iris, ¿también? ¿Te ha pasado eso de que se te acelera la percepción de, del tiempo? Mm, sí, a mí me han pasado muchas cosas, pero lo que a mí me ha pasado más um, difícil de poder um, soportar es. Um, que me he puesto a derivar y me he puesto a trabajar con la metodología y a hacer algunas cosas con los planos, sin saber, a conciencia, porque no por, por no conocer bien lo que estoy haciendo, y entré en una biologización que ya lleva cinco meses, al extremo ah. de que yo en 25 años no me había enfermado, y tuve que ir a todos los médicos, lo que nunca había ido, tuve que ir a todos los médicos, hasta cardiólogo y todo, porque... Este, empecé a tener muchísimas situaciones biológicas y, y que yo no las podía, no sabía lo que me estaba pasando, este, todos los métodos que yo conocía naturales, porque soy terapeuta, que antes yo uh, hacía y me daban resultados, dejaron de serlo este, o no, o no, no funcionaban o, o simplemente no sabía cómo hacerlo, este, porque hasta perdí capacidad de la, toda la memoria, me, me la quitaron de todo. Entonces, este eh, entré en miedo, muchísimo miedo, uh -huh. este porque como nunca había ido a un médico aquí en esta, en donde yo estoy, en, en como terapeuta natural, que trabajo la medicina natural y todo eso, pues me aterró de que yo fuera y que fuera con una persona equivocada. Gracias a Dios los médicos que me han tocado han sido excelentes y me han permitido uh, que yo, ellos me consulten o que ellos me atiendan bajo las condiciones mías, ¿no? De que eh, yo no voy a tomar medicamentos, yo no voy a hacer procesos que ellos me, me, me impongan. este, Por ejemplo, como me hicieron lo de ginecología, todo salió bien, pero me, me, me recomendaban que me hiciera la mamografía. Yo les dije que no estoy de acuerdo, que yo no tengo ninguna situación. Entonces me respetaron, aunque a veces se quedaban locos con lo que yo les hablaba, pero respetaron. Pero esa parte creo que es la que más eh, dificultades me ha dado y también que a veces me siento perdida totalmente, que no sé qué fue lo que toqué, toqué unos botones que no estaba consciente y, y creo que fue como una bomba atómica lo que yo disparé. <risa> es que es, es muy es bueno. Es como que una aceleración, hablando. ¿no? ¿Cómo? Es como una aceleración. Exactamente. E e está muy bueno este tema que está saliendo. Eh, porque realmente esto es lo que yo noto que le pasa a la mayoría de las personas que estoy atendiendo eh, y es un es un efecto que les está ocurriendo a todas las personas que empiezan a integrar la perspectiva de la ley del desdoblamiento. Y tiene que ver con que cuando hablamos de perspectiva universal del desdoblamiento del tiempo, estamos hablando de cambiar nuestra perspectiva particular que tenemos como en nuestro cuerpo biológico, como personas que nos creemos independientes unas de otras, no como que estamos interaccionando unas con otras, y empezamos a tener simultáneamente a activar un observador que tiene una visión de, de que somos nosotros mismos en otro espacio-tiempo, pero con una visión de universal, de todos los elementos. Y esta visión es desde, eh, desde el poder de abstracción, desde, desde la posibilidad de procesar una información que no está pasando, digamos, por nuestro cerebro biológico de, de manera lineal, pero se está procesando de manera cuántica. Entonces, si nosotros, que somos dos todo el tiempo, ¿no?, porque esta ley de desdoblamiento lo que nos dice es que tenemos un doble que vive en otro espacio-tiempo, y que somos dos todo el tiempo, como decía Garnier. Entonces, empezar a integrar una perspectiva universal del desdoblamiento implica que a la vez que yo veo desde una perspectiva particular las cosas, estoy desarrollando una visión o una observación de la realidad que, es, eh, que se me va activando a nivel inconsciente y que procesa cuánticamente la información a tal velocidad que obviamente no es posible que yo con mi cerebro racional la pueda racionalizar en un tiempo breve, o sea, me va a llevar mucho tiempo todo eso que estoy empezando a observar desde mi, mi velocidad más abstracta, que, que, que está, estuvimos hablando en varios videos que es como 40 millones de bits por segundo en relación a los 40 bits que procesamos por segundo con nuestro cerebro biológico. Imagínense la cantidad, de mayor información que procesamos inconscientemente cuando empezamos a tener comunicación con, eh, con nuestros otros planos de existencia más abstractos y que no somos conscientes de que le estamos procesando. Pero nuestra inteligencia corporal, de a poco va in, eh, se va alineando o poniendo en coherencia con todo lo que ocurre en esa realidad, eh, en esa velocidad energética y en esa velocidad de procesamiento de información. Porque acuérdense que ni, ninguna realidad existe en un plano material si previamente no se creó en un plano de información y de energía, Correcto. en un plano abstracto. Entonces uh -huh. todo lo que nosotros empezamos como a derivarle nuestro doble y a entregarle por la noche, y nos vuelve la respuesta, eh, es, es, tal, es tal el grado de, de aceleración de la velocidad de la percepción que, que, que tiene nuestro inconsciente y, y que empieza como a, a alinearse con, con nuestro consciente, que no llegamos a tiempo a nuestro cuerpo biológico que, que vibra en una frecuencia tanto, tanto más lenta, no llegamos a tiempo a integrar todo, eso, todo ese nuevo orden. Porque nosotros lo que estamos intentando, al darle a nuestro doble alineado con nuestro origen, como es la propuesta de derivación que estamos practicando, ¿no? Alinear el doble con el origen. Cuando alineamos el doble con el origen, nos vuelve un orden, y nos vuelve una visión de todos los elementos en equilibrio. Entonces, Sí, si nos vuelve una visión de los elementos en equilibrio y nuestros elementos en el plano físico están desequilibrados, lo que ocurre es que, se, que es un caos. Es la que locura. nuestro cuerpo biológico, que, que estaba desequilibrado, empieza a equilibrarse, pero para eso, ¿qué tiene que pasar? Tiene que soltar el orden anterior. Tiene que soltar el, el, la funcionalidad que tenía, eh, en la que estaba... Eh, estaba funcionando con ciertos programas que lo mantenían, lo mantenían eh, como en un plano de, de supervivencia inclusive, ¿no? Entonces, de repente, decirle, te desenchufo de los programas, te, te saco el software, ¿no? ¿Y qué queda? Un caos total. ¿Y ahora cómo tengo que funcionar? Entonces, he escuchado decir a mis consultantes... Estuve toda la semana torpe, no sé qué me está pasando, ya voy a poner un, no sé, un vaso con leche en el microondas y, y, y se me derrama, porque no le invoco, ¿no? Porque me olvido de las cosas. Eh, otra de las personas me contaba que esta sensación de aceleración del tiempo eh, hace que se le olviden las cosas diariamente, que parezca como que está más despistada, es porque el inconsciente está procesando muchísima información nueva, lo que también nos puede producir cansancio, ¿no? Pero obviamente, una de las cosas que nos pasa, que me estaba contando una consultante el otro día, es el, la sensación de caos. Me dice, Mali, mi vida es un caos en este momento, bajen, paren el tren que me quiero bajar, porque es mucho. Claro, ella lo derivó, y lo derivó muy bien, todo lo que estaba derivando, y justamente lo que se le, que se le devuelve es un nuevo orden. Entonces el orden anterior, ¡uff! se rompen los programas, y está como, como cuando teníamos estas pelotas en el circo, los, los marabaristas que tienen varias en el aire, y ahora en vez de tres tiene 17 pelotas en el aire, está como que no sabe cuál va agarrar primero, el cuerpo lo que está necesitando es descansar, dormir, y seguir procesando durante el sueño este nuevo orden, entonces hay que serle muy fiel al cuerpo, hay que escucharlo, y me pareció muy bueno Iris esto de buscar... Eh, una forma como homeopática de adaptación, y también respetar lo que el cuerpo necesita, el cuerpo por ahí necesita más agua, más líquidos, necesita dormir más, necesita cambiar la alimentación, entonces es, es importante también tener como tiempo de darnos un espacio para escuchar esta inteligencia corporal, que es la frecuencia 1, ¿no? Desde la perspectiva, que nos va a ir eh, por intuición informando eh, y, y a gritos nos informa. Por favor, para Y si no paramos, y nos pueden agarrar síntomas de adaptación. Inclusive si paramos también, porque el cuerpo, como dice Iris, está biologizando, está adaptándose a un nuevo orden. Y eso bueno, hace que, la que mi trabajo... 20, ¿Cómo? Mi trabajo es muy fuerte porque yo trabajo con personas con Alzheimer y demencia. Wow, mucho cortocircuito ahí de hemisferios cerebrales, ¿no? Las batallas campales que se dan. Entonces, wow. para mí, oh, oh, oh, hay momentos en que yo pienso que ya no puedo más, ¿no? Sí. Pero, eh, por supuesto que yo sé que hay algo con, uh, uh, en, no lo voy a, no, no lo sé decir con, como lo dice, eh, por ejemplo, el largo de la ley, ¿no? si lo voy a decir linealmente, o sea, hay un, un bien oculto, pero todavía no lo veo, todavía no sé por dónde va a venir, pero claro. mientras tanto es un caos porque hay momentos en que eh, el, eh, hay situaciones que se, que se me salen de mis manos con, con, con estas personas y, y, y pareciera que están ganándome la batalla entonces imagínate eh, además porque ellos manipulan ellos son, son pero grandes expertos manipuladores con sus mentes entonces este y yo estoy preparada para eso pero entonces hay momentos en que con toda la biologización y con todo el estado en que estoy pues imagínate este me quedo como que estoy como que estoy fuera de todo de todo esto y también me ocurre algo que, que, me, que me ha quedado muy asombrada, que yo a veces cuando hago bicicleta, este, empiezo, voy corriendo con la bicicleta y parece que empieza un desdoblamiento ahí, que lo que hago es cerrar los ojos y es algo así que voy al vacío, pero después me acuerdo que hay árboles enfrente que me puedo estrellar con ellos, y ya últimamente me estaba ocurriendo hasta manejando. O Entonces, sea, cuando aceleraba el carro por la carretera, entraba como... Como que estuviera entrando en, en un viaje de, tú sabes, como el futuro, viaje, via, via, el, el regreso al, al, a las la películas que fueron al, al pasado, con tu... sus abuelo, sus padres y sus sí, sí, sí, Bueno, sí. yo no he visto a ningún personaje, simplemente es una sensación, pero me ha preocupado también, porque, wow, eso no sí, puede pasar. Eh, eh, es muy bueno todo lo que me contás, porque es muy. Eh, a ver, lo que te está pasando es muy normal es hasta que nosotros empezamos a aprender cómo funciona el proceso de biologización y cómo funciona ir integrando una perspectiva universal, las cosas que nos ocurren son nuevas, son experiencias nuevas, esta sensación de confusión de tiempos, por ejemplo, o de tener como una alteración de la, la conciencia, porque estamos simultáneamente procesando linealmente y a la vez eh, en abstracto cuánticamente, entonces... Son como, a ver, dos formas de procesar la realidad que hasta que no entendemos bien, que son dos lenguajes diferentes y que mm -hmm. los podemos integrar, las sensaciones de caos y de estar perdido y de estar confundido. Eh, ahí es justamente muy importante eh, poder como darse un espacio para que esto decante y no, no asustarse porque el miedo nos baja la frecuencia y vuelve a programas del pasado. El miedo eh, es, es el plano 2 emocional cuando está con carga, ¿no? Entonces, cuando está con una carga negativa, entonces no, no ayuda mucho el proceso. Eh, eh, pero ya, ya te empiezas a acostumbrar de a poco eh, a, a reconocer los síntomas del proceso. Esta sensación de que el tiempo pasa más rápido, esta sensación como de confusión, de que ya no me sirve lo que, lo que me servía antes para, para resolver problemas y para funcionar. Y de repente de tener muchas sincronías y, y por ahí, esto que antes llamábamos casualidades, que ahora lo llamamos en este lenguaje, sincronías, de que sean tan impresionantes que no, realmente no lo podemos creer, pero luego se hacen naturales, luego empieza a ser forma de una nueva, eh, una nueva forma de vida. Vivimos dentro de la sincronía como si fuera un proceso natural de conexión con nuestra intuición y nos van guiando muy bien. Hay personas que lo que hacen es entrar en una intermitencia, es decir, ya es mucho, voy a parar. La intermitencia es como, también hay que escucharla, es como el cuerpo me dice... Y ahora tengo que procesar esta biologización, voy a dejar de, de, de seguir con la integrando esta nueva perspectiva universal, voy a parar un tiempito, ¿no? Me tomo cinco minutos, me tomo un té, hasta que vuelva mi, mi organismo, mi biología a un nuevo equilibrio. Y ahí probablemente, por, por resonancia y por, como por atracción, vamos a, a, a volver a estar sintiendo este llamado de, de, de, de seguir integrando y aprendiendo sobre la ley de desdoblamiento del tiempo en la vida cotidiana, ¿no? Eh, entonces, bueno, hay que tenerse paciencia y confiar y tener esta como sensación, más que de confianza, de certeza, de que hay una inteligencia nuestra en otro espacio-tiempo que tiene una visión universal de las cosas y que nos está trayendo un nuevo orden y, como, como se dice desde la perspectiva, es, es hacer... es aceptar lo que viene, pero no validarlo, justamente no darle un valor, un valor es una carga. Entonces, no lo juzgo. Es lo que está pasando, es un fenómeno. Y esto alivia muchísimo, es como decir, la veo pasar. La veo pasar, pero sin agregarle el miedo, sin agregarle el juicio de valor. ¿Se entiende? Sí. Eso es lo que me falta a mí, porque bueno, yo yo dije, voy a parar y paré todo lo que estaba haciendo. Pero llegó un momento que dije, no, yo como que me bajo de este tren porque este tren como que no es para mí, yo creo que va a una velocidad, yo me salgo de todo esto. Esa fue ya resignada y decidida y yo dije, bueno, primera vez que me bajo de un tren de esa manera porque yo siempre voy hasta el final, pase lo que pase, pero esta vez... Yo dije, no, creo que este tren no es para mí, creo que me monté en un tren equivocado. este Empecé a, a cuestionarme y a cuestionar y a cuestionar todo, todo, todo. Y, y yo dije, wow, entré en ese mercado libre donde había muchísimos vendedores y todos me ofrecían y a la vez no, no tenía dinero para comprar. Y después me vi que tenía mucho dinero, pero no me daba la gana de comprar nada de lo que me estaban ofreciendo ahí. Entonces... Entré en un gran conflicto y creo que creo que acabo de pasar por ahí pero todavía con o sea que, o sea con mis respetos, ahora siento muchísimo respeto por todo esto y entiendo cuando se dice esto no es para todo el mundo, esto no es para cualquiera, este son palabras mayores y es verdad, yo considero eh, eh. que sí, que eso hay que aclararlo muy bien. Porque después que te he metido uno en este en estos momentos, en estas situaciones, no hay nadie en ese momento que te pueda ayudar. Y, y uh -huh. te desesperas no saber cómo salir y por dónde salir, y qué es lo que te uh -huh. va a hacer, do, dónde está la puerta, no ves la puerta. Bueno, yo, yo, yo sugiero en esos momentos hacer la plancha. Es, es Porque este proceso, y es muy importante recordarlo, es en autorreferencia. Ajá. Uh -huh. Eso quiere decir que cuando yo busco una referencia externa, de nuevo me puedo desorientar, porque eh, ¿quién va a saber más de mi propio proceso con todas mis experiencias que mi propio doble, alineado con mi origen? Entonces cuando estoy perdida justamente es hacer la plancha, parar, dejar de poner la mirada afuera y permitir que este inconsciente nuestro, que está empezando a estar más alineado con una perspectiva más universal, va a traerme un orden, y yo lo único que tengo que hacer es estar atenta y, y, para observar las nuevas respuestas, para poder eh, ser receptor, poner mi receptor disponible para, para las nuevas respuestas que me, que me, que me vienen de mi origen, ¿no? que me van a dar... Eh, lo que estoy necesitando para estar cada vez más coherente y más alineada y, y más armónica. Pero entonces, es, es esto de decir, bueno, vuelvo a poner mi referencia adentro mío, y si me adentro mío me dice, esto es demasiado, necesito parar, paro, parar. y simplemente lo veo pasar al proceso sin juzgarlo, sin, tratando de que si, si aparece el miedo darme cuenta que es miedo lo, lo acepto el miedo no lo rechazo pero no le doy valor no le doy validez y lo vuelvo a derivar y lo entrego y esto va mutando mi neurología va haciendo nuevos mapas neuronales entre mi hemisferio izquierdo y mi derecho que van a tener nuevas respuestas y van a tener siempre eh, respuestas hacia incluir más elementos y más equilibrio y más armonía y cuando yo veo cómo esto funciona y aprendo cómo es el proceso, eh, empiezo como a, a saber cuándo parar y qué hacer en cada momento. Porque me voy me voy conociendo en autorreferencia. A ver, un, un caso concreto. Yo estuve eh, con una situación de estrés en los últimos días y, y me salió un zarpullido en el cuerpo. Eh, bueno, me fijé en el diccionario de la bio-neuroemoción a ver qué, qué respuestas podían tener que ver con las emociones que estaba viviendo estos días, o sea, qué síntomas tenían que ver con esas emociones, y bueno, cuando vi cuál era, la verdad es que lo que me surgió fue una sonrisa, porque enseguida me di cuenta que era eso, y que lo que había que hacer es permitir que el proceso suceda, transcurra, ¿no? Y, y lo estoy haciendo, entonces lo sobrellevo mucho mejor, cuando me empieza la picazón, me aparece esta certeza, porque ya lo viví varias veces con distintas sintomatologías, de que dentro de todo es una sintomatología bastante liviana, de que va a pasar y que me va a traer nueva información y me va a traer sabiduría y me va a traer armonía y un nuevo orden, y bueno, y estoy así como con, con esta alegría de que me va a venir algo nuevo que es, eh, que es un, mejor para, para mi ser, ¿no? Pues lo pondré en práctica. <risa> Sí, la verdad que eh, a las primeras veces puede asustar, me imagino, y eh, la invitación es a, a, a empezar a escuchar lo que yo en el video de anticipación expliqué, hay un video de anticipación en mi canal de YouTube, que tiene que ver con, a ver, escuchar el plano 2 escuchar el plano emocional, ¿no? Verla venir. Yo veo venir, yo ya estoy presintiendo que lo que viene es okay. algo que, va, que me va a poner en mayor coherencia, en mayor equilibrio, y que va a ampliar mi conciencia. Lo sé porque ya lo he vivido otras veces. Entonces, al principio sí, obviamente, es, es muy desesperante, y digo, está pasando muy rápido todo, ¿no? Entonces, bueno, escuchar eso, volverlo a derivar, volverlo a entregar, si necesito parar, paro, ¿No? y cuando vuelvo a resonar vuelvo, ¿no? Así que bueno eso eh, es el poder de anticipación que voy desarrollando. Y bueno que yo no le, yo le recomiendo a la gente que en vez de cuando me, me dicen bueno quiero tomar una sesión para ver de qué trata y me piden enseguida cómo derivar y quieren aprender a enseguida a ver cómo funciona esta varita mágica. Y yo digo eh, ya, ya no me gusta da, darlo así suelto, siempre me gusta darle el, el curso, unas seis sesiones, porque las personas empiezan a, a probar y después tienen resultados y a veces eh, son cosas que no pueden sobrellevar muy bien, ¿no? Entonces, como tú, dije, como tú dijiste, no es para todos, es para personas que tienen recursos, porque tienen hace muchos años eh, trabajando en distintos recursos para poder llevar su, su desarrollo personal para poder sobreponerse a crisis, para ser independiente emocionalmente, para poder eh, tener como una autorreferencia. Entonces, esas personas pueden hacer un proceso independiente y van viendo videos y toman alguna sesión independiente. Pero alguien que comienza y no tiene esos recursos, y sí, es mejor tomar un, un curso porque eh, a veces se queda totalmente perdido, ¿no? Y, y con... No, y con a veces también en la primera vez no pueden tener recursos, pero con, volvemos y caemos, o sea si hemos desmantelado, pues aquellos recursos ya no los podemos aplicar, porque estamos con el temor también a la cristalización, y si estoy retornando al diseño, al viejo diseño, entonces entramos en ese tipo de conflictos también, entonces no nos ayuda mucho, porque esa es otra cosa, o sea, no apliques eso porque eso era lo que tú hacías, y si lo hacías, ya eso no lo puedes hacer, entonces también ahí como que hay algo que no... Que no se ha dicho la verdad o no se ha sabido decir, es lo que yo considero. Entonces, eh, y todos creo que arrancamos a derivar desde el primer momento y creo que no debería de ser la derivación porque claro. ahí es donde nos volamos y nos metemos un cohete y no sabemos dónde estamos porque explota el cohete y muchas luces artificiales, fuegos artificiales. Y, y después ¿cómo? voy con el libro de quejas. <risa> sí. Yo, bueno, yo tengo experiencia, yo tengo cuarenta pues, y pico de años de terapeuta en muchos campos y sin embargo, pues, esta vez soy un aprendiz en esto y, y no he podido yo sola y por eso estoy buscando cómo salir de esta situación que no yo misma no entiendo. Claro, volver a, que a me encontrar un equilibrio, ¿no? Sí, un equilibrio, exacto. Porque la idea no es eso, entrar al caos, porque si no, entonces no estamos haciendo nada. Bueno, yo lo llamo equilibrio inestable, o sea, esto de poder estar pasando de un equilibrio a un nuevo equilibrio y cada vez con mayor complejidad, o sea, con una conciencia ampliada. Entonces, eh, es como dar un, un escaloncito más y tener mayor conciencia, pero para poder irme evolucionando desarrollándome en conciencia, necesito soltar lo anterior. Y en algún momento, algún tipo de caos voy a vivir. El tema es que cuando yo ya sé navegar el caos... Ya no me asusta el caos. Ok, exacto. Lo que pasa es que ahora, por ejemplo, es satisfactorio escuchar cuando vemos a uno de los que ya tienen tiempo en esto, este, cuando dicen que están atravesando una biologización como la que tú acabas de decir, de las ronchitas, las, lo que te salió, o otras vuelven a entrar en un caos, una situación, pero claro, salen más rápido porque ya saben cómo y por dónde. Entonces… Pero de todas maneras, este cuando las escucho y que dicen eso, este, digo, ah, bueno, entonces, no solamente <risa> los aprendices lo que tenemos que pasar por, sino que eso va a seguir, puede seguir pasando. Claro, claro. No importa, o sea, porque aquí no hay grados, yo creo que aquí no hay grados, no, no, no es que nadie esté mejor que nadie, este porque no pero bueno. Bueno, Iris, eh, vamos, a, vamos a ir cerrando entonces. Okay. Y, bueno, pues, yo te, te invito... invito un placer para todos y, y bueno, <ríe> seguimos aquí. Bueno, esto va, eh, pro, eh, probablemente lo suba a YouTube y eh, te invito a que si cuando quieras te entres en mi página web, en .com, y te puedes suscribir gratuitamente a los boletines de noticias, a los videos, eh, bueno, no son y voy, a, voy, a, voy a, de, a cerrar esta emisión en directo y bueno, le mando un saludo, un abrazo a, a Natalia. Y bueno, continuamos por privado. Ok. Chao, gracias.